Estás en Roma y lo último que te queda por visitar es el Coliseo, pero hay huelga de transporte público y está muy lejos. ¿Qué haces? Ya lo veré en mi próximo viaje a Roma. Arrivederci. Voy en bici o a pie. No puedo venir a Roma y perderme el Coliseo. Además, no contamino. Alquilo un coche y así aprovecho para hacer un road trip a la romana. Probablemente con lo que me gusta callejear a mí, yo iría a pie. Mensana me e Hace un calor horrible. Después de la jornada turística vuelves a tu hotel y... Me monto mi propia piscina en el baño del hotel. ¡Qué fresquita estaba la habitación! Buena idea haber dejado el aire puesto todo el día. ¿Ya te pago? Duchita y si hay ganas, a la calle de nuevo. Por supuesto, la ducha y a seguir paseando por Roma. Di que sí. En un mercado de África te ofrecen un maravilloso colmillo de elefante. ¿Qué haces? ¡Qué bien quedaría en el salón! ¡Es ilegal! No, gracias. Prefiero un collar de semillas como souvenir. teniendo en cuenta que mi casa está decorada con todo tipo de artículos de mis viajes, ninguno de ellos de origen animal. Probablemente sería una tela o algún collar, algo bastante más orgánico. Claro que sí, los souvenirs son para acordarse de lo bueno de un país, no de sus problemas. Son las 11 de la noche y sales a cenar a algún restaurante de Estocolmo. Al llegar al centro te das cuenta de que están todos cerrados. Te vas a un burger. Total, siempre comes ahí. Decides irte a la cama sin cenar. ¿Cómo pudiste no informarte sobre las costumbres del país que estás visitando? Nunca más. Empiezas a conversar con unos chicos suecos y acabas cenando en su casa. Yo he venido aquí a integrarme. La parte que me encantaría es que fuera a hablar con esa gente del país y que hiciera en su casa, haciendo surfing, lo he conseguido, la parte más probable es que acabe cenando en la hamburguesería en la por problemas con el idioma local. Púntatelo para la próxima. No puedes perderte la gastronomía sueca. Voy a empezar un viaje de mochilero por Latinoamérica. En mi mochila no puede faltar mi amuleto de la suerte. Recuerdo de mi primer viaje. Solo el tipo de cosas que sé que voy a utilizar prácticamente a diario. Una cantimblora, cubiertos. Llevo la mochila vacía. Lo compro todo de usar y tirar durante el viaje para no ir cargado. Yo cuando viajo suelo llevarme recuerdos para casa. Generalmente son camisetas del país pero que no sean muy obvias, de una marca de cerveza, por ejemplo. Y lo que sí es verdad es que con el tiempo aprendes a hacer la mochila, cada vez pesa menos y compras más en el, en el destino al que vas. Mm, mm, mm. No nos ha quedado muy clara esa última respuesta, pero está claro que es un viajero responsable. A seguir así.